Buenas tardes, estamos acá en el Club Villa T6 y vos nos vas a explicar un poquitito, te presentás y por qué estamos acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta Paz, uh -huh. soy mamá del Instituto Cardenal Estepinac en el mes de agosto. Nos enteramos que la empresa en la cual estamos pagando el viaje egresado hace más de un año, es no travel, eh, no travel eh, presentó quiebra, uh -huh. así que la mitad de, del curso de nuestros hijos, quinto año, eh, no sabemos qué va a pasar, por eso decidimos empezar a juntar fondos hasta el día de hoy no tenemos respuesta por parte de lo que es el Ministerio de Turismo. Se inició un expediente. ¿Y la empresa desapareció? La empresa sí eh, está fugada, no ah, tenemos respuesta. Eh, se inició un expediente por parte del Ministerio, que si bien tuvieron respuesta los que viajaban por 2018, uh -huh. pudieron irse de viaje nosotros no, quedamos a la deriva de todos. Eh, con el acompañamiento hoy por hoy, esto lo hizo posible el municipio de Urgan que colaboró, nos gestionó todo el espacio, eh, las personas que nos ayudaron a montar todo esto, pero la verdad que estamos muy preocupados porque nosotros pagamos nuestra cuota cero y la mitad del viaje y hasta el día de, de hoy el Ministerio de, de Turismo no se comunicó con ningún padre eh, para avisar cómo seguimos nosotros, porque... La verdad, que lo que nos pasó fue una desgracia y es irresponsable, que es una empresa sí. y alguien que tiene que regular, que es el Ministerio de Turismo. Más allá de, de la desgracia, es una estafa directa. Sí, es una, una estafa. Una desgracia es una, como un accidente. Sí. Pero esto es una estafa. Es una estafa. Ellos estafa. sabían que iban a cerrar, igual les cobraban a ustedes las cuotas y y no no les la cuota. Exactamente. Y nos cobraron la cuota cero también. O sea, eso en mi planeta es una, etafa, una estafa. Directamente. Sí. sí. ¿Y cómo, cómo, cuando ustedes se enteraron, cómo les llegó esto a las familias? Y con una gran tristeza, porque nosotros teníamos eh, pagado, veníamos pagando desde 2017. Claro. Entonces teníamos muchas cuotas avanzadas y había padres que pagaron todo también. ¿Y cuál era el destino que iban a tener los chicos? ¿A dónde iban a ir? A Bariloche, era su viaje de egresados, ah. sí. ¿Y vos sos de los que iba a viajar? Sí, yo soy de las no, como todos mis amigos que estamos acá presentes. Contanos un poco cómo te sentís vos en lo personal. Y yo personalmente al principio me sentí desilusionado debido a que ya no tenía el viaje pero creo que con el apoyo de las mamás y nosotros que estamos haciendo un gran esfuerzo vamos a poder tener nuestro viaje Siempre el apoyo de los colectivo más que lo individual, ¿no? Totalmente, siempre Eso. es mayor ¿Y vos qué opinas No, sí, la verdad que el, gracias a, a todas las mamás que nos están ayudando, que están colaborando a, a los que venimos porque, eh, digamos, los que necesitamos estamos acá y, y venimos a ayudar o, o los que no, no lo necesitan también Bien. venimos a ayudar y bueno, y por suerte yo creo que vamos a poder todos y, digamos, este espectáculo que estamos viendo, ¿quién es la persona que vino a actuar? Que ha tenido una gran generosidad, ¿no? Sí, se llama Giorginio. Él es famoso, está siempre con Tinelli, con todos los famosos, bailes con Marcelo, hace corios y prepara. Eh, y bueno, tuvo la generosidad de venir a ayudarnos Una mamá hizo contacto Y la verdad que es un ángel en nuestro camino uh -huh. Que montó todo esto Y a los profes de Burlingame que vinieron también a hacernos el aguante eh, Se pudo hacer eso Qué bueno, y cómo va la lucha toda esta Se va juntando dinero, cómo va la cosa Este, sí, este es nuestro primer evento Ah, qué bueno eh, La verdad que vino un montón de gente a acompañar Familias, abuelos, tíos, vecinos de Burlingame, Negocios que han colaborado con... Con la, con la compra de, de entradas, con donaciones para los pibes. Yo creo que esto es el, el primer eh, paso. Eh, la gente va a saber quiénes son los damnificados de Snow, También. del Cardenal Estepinac, uh -huh. y bueno, por eso creo que hay que visibilizarlo. Tiene que saber que vamos a estar en lucha todo el año, porque muchas familias que al día de hoy eh, se han quedado sin trabajo, la situación económica cambió, y un viaje a Bariloche eh, es muy ocupado. caro muy y caro. aparte eh, muchos ya lo habían pagado o otros habían pagado la mitad. Te hago una consulta, si alguien quiere colaborar, ¿cómo se comunica con ustedes? Eh, nosotros tenemos eh, teléfonos, digamos siempre está, mm. tenemos un, una página en Facebook, ah, somos ¿cómo llama el Facebook? Eh, damnificados de Snow. Instituto este Estepinac, Estepinac. Estepinac, sí. O en la escuela o cualquiera de nosotros que somos los que estamos llevando adelante toda, toda esta lucha. La idea es poder irnos a Bariloche, claro. a, que los chicos, en realidad, uno porque se sí, siente sí, parte sí, de sí, esto sí, también, sí. Eh, va a ser dura. Todos todos los sí, y que va, viajen todos, eso es fundamental. El objetivo es que viajen todos los chicos. Para usted vecino y vecina que nos está mirando tiene dos cosas para hacer. Una, si puede colabora con ellos. Dos, si escucha hablar de... Es no travel. Cuidado, porque son estafadores. Muchas gracias. ¿eh? No, gracias a ustedes.